Desde la madrugada de este sábado, miles de usuarios de internet en Venezuela han reportado una falla nacional en el acceso a internet a través de CanTV. CanTV es la mayor, el mayor proveedor de servicios de internet en, en Venezuela y también con el reporte de la falla han empezado a compartir soluciones. En 2011, aquí en lo que sigue, publicamos una guía de cómo evitar este tipo de, de bloqueos en internet porque ya han ha ocurrido en Turquía, en Egipto en este caso concreto explicamos cómo fue que ocurrió en Egipto y cómo se resolvió y vamos a ello, para poder acceder a este servicio público de Google lo único que tienes que hacer es cambiar unos números que se encuentran dentro de tu, de tu computadora en algunos casos dentro del modem, pero es más sencillo hacerlo a través de tu computadora y recuerda lo que también lo puedes hacer a través de tu teléfono. En Mac, que es el, la computadora que estamos usando ahora mismo, te vas a Preferencias del Sistema, buscas el icono de la red, que es este de aquí, eliges la conexión que tienes a Internet y en avanzado buscas DNS, en DNS haces clic aquí y cambias el número que tenga por 8.8.8.8 en Windows eliges es más o menos la conexión que parecido en la página puedes encontrar las instrucciones, tienes que entrar a panel de control luego conexiones de red luego buscas tu conexión el, el nombre que tenga y también buscas el apartado que diga TCPIP que es este de aquí y ves los números que tiene y los cambias por 8.8.8, no pasa nada lo único que estarás cambiando es la manera en cómo se conecta tu computadora a internet los DNS son digamos como puertas que tienen que tocar la, los, la, las conexiones a internet para llegar a determinadas páginas lo que está pasando en Venezuela es que hay un bloqueo de las puertas intermedias para todo lo que salga de Venezuela hacia el mundo pero ya cambiando estos números tú ya puedes acceder a páginas que incluso hayan sido bloqueadas antes en el país. Eh, las autoridades venezolanas eh, aducen esta falla a un mantenimiento de la plataforma NIC, sin embargo, los que sabemos de, de estas cosas, pues reconocemos que no tiene nada que ver el mantenimiento de NIC en ningún país con, con los problemas con los DNS, puede ser de un, un bloqueo deliberado pero este, pues solamente se sabrá con una investigación por lo pronto si sufres de este bloqueo a internet que se está dando justo cuando regresa el presidente Maduro de su gira por varios países pues cambiando los DNS de Google puedes este, evitarlo y si persiste la falla pues te recomendamos eh, preguntar por los servicios de OpenDNS pero por lo pronto utilizando los números 8.8.8.8 y 8.8.8.8.4 podrás resolverlo y pues bueno, que se restablezca la conexión y saludos